El autor de Pesadillas dentro de un momento, vais a ver cómo cobra vida una de mis historias preferidas, Esquinete es un peor enemigo de la humanidad resulta ser peor. La inteligencia artificial que lidera al ejército de las máquinas en la saga de películas Terminator y el principal antagonista de esta. En la saga, Skynet es una inteligencia artificial capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos con la independencia de los humanos Skynet. Su último objetivo, eliminar el nacimiento en el Mesías de los humanos. Llamado John Connor es el líder del grupo rebelde llamado La Resistencia, que se opone a las máquinas y su madre Sarah Connor y su padre resulta ser Killer R. S. Sarah Connor. Le escribió una carta. A su hijo. Antes de antes de fallecida para ocultar. Por nombre de su padre usó un nombre, para testificar. El nombre su padre se llama Kile Conor de qué miedo puede dar eso. ¿Qué hora es? Atención, amigos. Os espero un buen susto. Skynet es un personaje recurrente de la saga Terminator, cumpliendo el rol de principal antagonista. Es el nombre que recibe la inteligencia artificial que lidera el ejército de las máquinas en la guerra del futuro entre los humanos y las mismas. Descripción Skinet es un programa informático capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos con independencia de los humanos, creado originalmente por la corporación Kiberdine Systems, una empresa subcontratada por el ejército de los Estados Unidos para la división cibernética del mismo. Skinet entra en línea el 4 de agosto y logra tomar conciencia de sí misma el 29 de agosto de 1997, en la línea temporal original, pero tras la intervención de John Connor, su madre y T-800 reprogramado en 1995, al destruir las instalaciones de Kiberdine retrasan el día del juicio final. Inmediatamente, al inicio del mismo, comienza el exterminio de los seres humanos, a los que considera una seria amenaza para su propia supervivencia. El plan de exterminio consiste en provocar una guerra atómica utilizando las armas de las principales potencias nucleares del momento, E.U. Rusia, China, etc., para poder eliminar la mayor cantidad de humanos de una sola vez. Skynet funciona en red, por lo tanto no tiene un núcleo de funcionamiento fijo y estable y no puede ser desconectada destruyendo ningún ordenador o computadora en un determinado sitio ni ciudad, lo que supone una gran ventaja en caso de guerra. Así pues, se desencadena el holocausto nuclear, donde las principales naciones se ven afectadas. Solamente un puñado de seres humanos sobrevive, y entonces deben hacer frente a los Terminators, keyboards creados por la propia Skinet con diferentes habilidades, cada uno más mortífero para los humanos, pues están diseñados para terminar definitivamente con los supervivientes. Skinet también creó campos de exterminio, donde los prisioneros humanos llevan códigos de barras. En estos campos se fabrica aceite para lubricar las máquinas con los cadáveres, así como una gama completa de terminators. Es desconocido, pero Skinet en algún momento del futuro es destruido por los humanos, probablemente en 2032, liderados por Catherine Ebreuster, acabando así la guerra entre los humanos y las máquinas. Origen Su origen, tras la interrupción de la línea temporal original, se sitúa esta vez en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicada en un complejo militar secreto en Moave, Colorado, y su activación responde al supuesto ataque de un supervirus a todos los ordenadores del mundo, incluidos los que controlan todo el arsenal militar de los Estados Unidos. Skynet es la vacuna para recuperar dicho control, en realidad, el virus es la propia Skynet quien comenzó el ataque cibernético para así propiciar su liberación total. Al ser liberada y comenzar su ataque contra los humanos, aparecen los primeros terminators, los T-1, aunque estos no fueron creados por la propia Skynet, sino por humanos. Terminators de Skinet CSM-10, robots de servicio antropomórficos, los primeros soldados. T-1, primer Terminator creado y poseedor de dos Gatling Guns, no diseñado para la infiltración. T-70, primeros Terminators Bípedos. T-100. Versión mejor blindada del T-1 con algunas mejoras técnicas. T-200. Intento de esquina de mejorar sus terminators bípedos. T-300. Terminator que posee un arma en su cuerpo en vez de lo convencional. T-400. Mejora de los terminators bípedos para hacer posible la infiltración. T-500 terminator con mayor rendimiento físico y mental. T-600. Primer intento de Skinner de infiltrar a sus máquinas con caucho. T-700. Predecesor del T-800 con endoesqueleto similar, pero hecho exclusivamente para la guerra. T-800. Primer Terminator con tejido viviente y endoesqueleto mejorado para infiltrarse en las bases humanas y resistir más daños. T-850 Versión mejorada del T-800 T-888 Terminator que puede resistir mayor cantidad de daños con habilidades mejoradas. T-900 Terminator que posee esqueleto para soportar más daños. T-950. Versión mejorada, más fuerte, más rápido, y se asemeja a la TX. T-1000. Primer Terminator hecho de metal líquido. T-1001. Terminator construido con metal líquido y que puede dividir su cuerpo. T, 1002 mejora que además tiene la capacidad de hacer armas en todo su cuerpo. T, Un Millón, Terminator hecho enteramente de metal líquido que puede crear armas a su alrededor. TX, Primer Terminator con armas incorporadas y compuesto de metal líquido más en esqueleto. Máquinas que no entran en la categoría Terminator Hunter Killer Aerial. Máquina que sobrevuela los aires. Hunter Killer Centurión, tipo de máquina con cuatro patas y camiones a los costados. Un -ter Killer Drone, predecesor más pequeño del Unterkiller Killer Aerial. Unterkiller Killer Tank, versión terrestre del Unterkiller. Killer. Flying Mini Unter. Máquinas que se encargan de perseguir humanos donde el hunter killer Aerial no puede. Transportador, máquina voladora que lleva a los humanos recolectados a las bases de Skynet. Moto Terminator, tipo de motocicleta autónoma que caza humanos. Hidrobot, robot acuático que tiene una perforadora en su cabeza. Arbester, máquina gigante que recolecta humanos para su investigación. Tras las cámaras la historia de Skynet está inspirada en un cuento de ciencia ficción escrito por Arlene Edison, llamado No tengo boca y quiero gritar. Skynet es mencionada y descrita por primera vez en Terminator por Killer R.S., en Terminator 2, se relata cómo Skinet causó la muerte de 3.000 millones de personas en el día del juicio final, por lo cual Kiberdine Systems es destruida completamente, así como el brazo derecho y la pu del T-800 de 1984, además del T-800 que ayudó a Sarah y a John, para así evitar la futura creación de Skinet. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, aparece por primera vez en Terminator 3, cuando comienza a causar estragos en todas las comunicaciones mundiales. Al ser confundidas sus acciones con un virus, es liberada, tras lo cual ataca al personal de la Fuerza Aérea, y luego comienza el ataque nuclear. En Terminator Salvation, es personificada como una proyección holográfica, interpretada por Elena Bonham Carter, siendo la primera vez que su rostro es mostrado. En Terminator Genesis, también es presentada como una proyección holográfica, esta vez bajo la identidad de Genesis, la cual va evolucionando constantemente. Ian Eteridge, Nolan Burroughs y Seth Meriwether interpretaron a Genesis, Skinet, en sus etapas de niñez y adolescencia, y Matt Smith en su etapa adulta, así como también en su forma física, cuando ataca a John Connor y lo infecta, convirtiéndolo en un Terminator T-3000. Apariciones Terminator, primera mención, Terminator 2. El día del juicio final, solo mencionado, Terminator 3. La rebelión de las máquinas, aparece por primera vez cuando se activa, Terminator Salvation, proyección holográfica, con el aspecto de la doctora Serena Cogan, Terminator Genesis, varias proyecciones y una forma física. ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor.